Bienvenidos a un nuevo vídeo Y ahí estamos en... Seguimos con la serie de Super Smash Bros Vale, y en un ratito tendréis el nuevo episodio de... La serie nueva especial Que no diré nada Vale, que a veces entra la gente En episodios está la gente y tal Vale, así que... Como estaréis viendo aquí Estamos en Super Smash Bros Brawl porque Super Smash Bros Brawl. Y hoy seguimos con la serie. Haremos. Mmm, haremos esto. Un eh, cómo era. Un. un hacemos un, un mundo. ¿Vale? Jugamos una vez. Un mundo, ¿vale? Y después y después jugamos un Super Smash Bros. Normal, de ese no el mundo abierto y tal. Así que, no nada más que decir. Pues vamos con el Super Smash. Bros. Pero, gente, que me ha pasado el mismo error. Que a que veis en las partes de arriba, aquí a los bordes. Queda mal y feo. Pues ahora ya no queda mal, ¿eh, gente? What? No sé. Un momento, que ahora vuelvo. Pues, gente, ya estamos aquí, ¿vale? Ya lo he arreglado. Jugaremos un poquito, ¿vale? Al, a la, seguimos un poco la serie. Un episodio, ¿vale? Y luego jugamos. Gente, hacemos, jugamos un poquito y luego, ¿vale? Será un episodio solo del juego. De este modo. Y jugamos. Y el otro será un poquito más de tiempo. Y, y el otro capítulo será un poquito de, ju de jugar este modo: un, un nivel. Y luego jugamos uno. De y depende del tiempo que nos quede, jugamos. Si no, no. Vale, así que. Os dejo con la cinemática. Kirby, Kirby. ¡Qué ir vigente! ¿Eh? Aquí no te podías morir ni de repela No podías morir No siento gente, le di sin querer Aquí... Y vuelve a pesar. <risa> Primero Kirby y seguimos con el mismo borde. <risa> <risa> Phew Toma, toma, borrar chacos. Intentaré hablar lo más posible, pero es que estoy concentradísimo. Kabum. Estos están un poquito difíciles. Vamos. De, de tocarme los huevos. ¡Eh, pelea! Let's go. Mm -hmm. Boom! Mm. Venga, entramos Entramos, ¿vale? A la siguiente fase del nivel Lo hemos completado, ¿vale? Vamos a guardar Vale, ya lo hemos guardado A ver, ahora mismo llevamos 11 minutos Vale, jugamos una partida. Una partida, ¿vale? 11. Ahora, ahora pongo el tiempo, gente. Pues, gente, nos vemos en un momento en el selector de personajes. Pues, gente, ya estamos aquí para elegir el personaje, ¿vale? He hecho. Y yo, yo, yo, personalmente, Bowser, el ataque especial tiene. Le he puesto 12 minutos. Vale, Porque es lo que nos queda tiempo y no voy a perder más tiempo. Así que yo voy a elegir a Pikachu. No. Pikachu. Y ponemos. ¿A qué me lo quitas? a elegir el más complicado, este. Este te, te pide unas cosas este que ya veréis de qué es. Esperamos que está cargando vale 12 minutos. One, go. ¡Muy Para. gente yo querría matarnos a estos para calle wario no me toque lo que no me suena no me toquéis lo que no suena y no me robéis el súper a... mm. wario ya es la cuarta vez que te toca I mm -hmm. ¡Y me tira! Así es que no pueden ser más... Mm. Mm. Mm. sola. Eso me pasa a veces. FU- <laughs> <laughs> acabó The winner is... This is Fox. Fox. To base. Estuvo duro, no es bueno. No está mal queda el tercero. <tose> ¡Junto! Pues como estáis viendo, que vamos al back. Es porque por aquí dejamos el Super Smash Bros. Bravo. Vale. Y en un rato tendréis el vídeo de la serie. Voy a poner que se estrene a una hora, pero no podéis verlos a esa hora, gente. Aquí al lado os dejo un combate que ha hecho la consola. Vale, os lo dejo aquí al lado el combate. Así que, si os ha gustado este gran vídeo, solo hace falta comentar, darle, solo hace falta darle like suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de sus vídeos o sea, mis vídeos y el vídeo de la serie pues no diré nada a veces entra la gente y a veces no así que nos vemos hasta la próxima adiós adiós ¡Hasta la próxima!